Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a una entrega más del Rincón de Rosy. Bienvenidas sean las nuevas suscriptoras a toda mi comunidad del de canal de YouTube. Bienvenidos los suscritos que están a este canal. Muy bienvenidos sean todos. Gracias a todos por el apoyo. No olviden de suscribirse, regalarnos un like y activar la campanita de notificación para que YouTube le notifique cuando hagamos videos nuevos recuerden que me pueden me pueden seguir en todas las redes como El Rincón de Rosy. Y gracias a todos por esos likes. Bien, hoy vamos a hacer este hermoso video. Miren de esta mini flor. Miren, este video es a petición de una de una chica que me lo pidió hace mucho. Ahora mismo no recuerdo su nombre, pero sé que ella está ahí en el canal y sé que lo va a ver. Por favor, Levanta la manito cuando vea el video o me manda un DM. Miren, esta hermosa flor la vamos a hacer. Miren, miren lo que yo hice aquí. Yo hice algo adicional. Recuerden que ya este video está en el canal de cómo forrar una bola. Bueno, miren, este todavía no tiene su base de arete. Bien, y este vamos a hacer, este es el video que vamos a hacer bien lo pueden ver hermoso ese color verdad bien él está secando y por eso está así de esta forma bien los materiales que vamos a necesitar para hacer esa hermosa mini flor de arrecifre vamos a usar aquí yo tengo un pedacito de fieltro muy pequeñito tengo una base de arete usen la de su elección Una perla número 4, mostacilla de la número 11 y tenemos mostacilla de la número 11 en dos tonos, dos tonalidades diferentes. Esta es la mostacilla que vamos a utilizar para hacer este hermoso arete de esta hermosa flor, miren aquí donde está una mini flor bien tengo mi aguja número 10 tengo hilo aproximadamente yarda y media de hilo voy a utilizar para hacer esto y también tenemos las pinzas y tenemos también nuestro pegamento A6000 que vamos a utilizar al final bien estos son los materiales que vamos a necesitar Bien, chicas y chicos, para empezar vamos a tomar 10 mozasillas de la número 11 en color dorado. Vamos a utilizar 10 mozasillas. Aquí están. Pueden ver. 10 mozasillas, y a eso lo vamos a llevar hasta abajo y vamos a hacer dos nuditos. Así de esta forma no lo vamos a repasar porque vamos a pasar varias veces por ese mismo, por las mozas sillas. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer dos nuditos directamente. Así de esta forma. Este viene siendo nuestro primer paso. Pueden ver. ahora vamos a dejar nuestro exceso de hilo y vamos a pasar a una o dos de las mozasillas del color dorado bien a esto yo le voy a hacer un pequeño zoom para que ustedes puedan ver vamos a hacer un acercamiento ya que las mozasillas número 11 son muy pequeñitas ahora Vamos a tomar las mozasillas del color azul. Vamos a trabajar con esas mozasillas. Y vamos a tomar tres. Tomamos tres mozasillas del color azul. Recuerden que este video ya está en nuestro, can en nuestro canal. Bien. Tomamos tres mozasillas del color azul y dejando una de por medio entramos a la siguiente dorada y vamos a hacer unos picos así de tres mozasillas. ¿ven? tomamos otra vez tres mozasillas del color azul y dejando una de por medio nos pasamos a la siguiente en total tenemos que hacer cinco picos tomamos tres buscamos la que está debajo de esta forma sin apretar mucho está nuestro exceso de hilo Y pasamos a la siguiente Así, no debe de quedar así Entonces ahora no vamos a pasar a este pico Y nos vamos a quedar ahí Ahí no vamos a quedar Ahora yo voy a cortar mi exceso de hilo Para que no moleste Corto y así tiene que quedar bien ahora vamos a intercalar las mozasillas color azul con las doradas para que ustedes no se pierdan y nuestro primer y nuestra segunda línea de mozasillas será de cinco mozasillas, tomando dos azules una dorada y dos azules, ese viene siendo el siguiente patrón, la siguiente línea, viene siendo de cinco mozasillas y lo vamos a pasar de pico a pico, haciendo esto, lo pueden ver, otra vez, dos mozasillas azules, una dorada, y dos azules y paso de pico a pico bien entonces vamos a y esto lo vamos a hacer por todos los picos de tres que pusimos anteriormente Esta viene siendo la última secuencia. Ahora, quiero que se fijen bien, muy bien. Mira dónde sale mi aguja. Mira dónde está la primera mozacilla que pusimos, el pico de 3 Y tenemos que entrar en esa. Así, de esta forma bien ahora vamos a subir y nos vamos a quedar en la silla dorada por eso pusimos la silla dorada para que sea el punto de referencia y no se pierdan. viene quedando así ahora vamos a hacer otra línea el tercer paso el cuarto paso, perdón, viene siendo de siete mozasillas. Vamos a tomar tres mozasillas azules y tres y una dorada y tres azules. ¿Ven? Este viene siendo el cuarto paso. Echamos nuestro hilo hacia atrás y vamos a pasar por los picos que viene siendo las doradas recuerden las doradas viene siendo su, su punto prácticamente de referencia lo hacemos de nuevo Llevo mi hilo hacia atrás y paso por la dorada. Recuerden que este video ya está en nuestra plataforma. Y yo ahora voy a adelantar y nos vemos aquí, ya que estos pasos se repiten porque estamos formando el cuerpo de lo que viene siendo nuestra mini flor. Bien, aquí estamos poniendo nuestra última línea de siete mozasillas. Recuerden, pasamos por la mozacilla dorada que pusimos anteriormente, de esta forma, y subimos y nos colocamos en la dorada. ¿Ven? Okay, listo. Bien. Ahora vamos a hacer nuestra quinta línea y vamos a poner nueve mozacillas. Vamos a hacer lo mismo y nuestro punto de referencia serán los picos de las mozasillas anteriores que hemos puesto de color dorado. Y tomando cuatro mozasillas, una dorada y cuatro mozasillas de color azul. De esta forma bien, llevamos nuestro hilo hacia la parte de atrás y pasamos, miren aquí donde está el pijo, y pasamos así de esta forma, ¿Ven? bien, todo esto lo vamos a repetir, recuerden que este paso se repite y todo lo que vamos a hacer también se repite. Vamos a adelantar el video. Bien, vamos a adelantar. Bien, aquí estamos colocando nuestra última línea. Aquí está nuestro hilo. Y aquí está la musacilla por donde vamos a entrar así y vamos a entrar a la primera mosa silla aquí viene siendo miren de esta forma miren y así queda el cuerpo de la de la flor de esta mini flor Ahora, nuestro siguiente paso también se repite y vamos a hacer picos de tres mozasillas en la línea de las número 9 que acabamos de poner. Tomando tres mozasillas y pasando por una mozasilla y dejando otra. Miren, así. Tomamos tres musas, otra vez. ¿En ¿dónde está? Miren, ¿dónde sale mi hilo? De esta forma. Y me engancho en la de color dorado. En esta línea de nuevo, mozasilla, tenemos que poner cuatro picos de mozasilla 11. la salida del hilo y pasamos a la siguiente pasamos la que está debajo esa dorada y nos vamos a pasar así de esta forma aquí en esta silla para volver a empezar miren si se si pueden ver tenemos 1 2 3 y 4 entonces, en estas líneas que están aquí, esto lo vamos a repetir hasta llegar aquí. Vamos a hacerlo de nuevo. Tremosa silla y dejando una de por medio. Así de esta forma. Miren aquí dónde está. Recuerden que todos estos videos, que todos estos pasos se repiten y que este video también está en nuestra plataforma de YouTube. Bien, yo voy a adelantar. Miren aquí donde está. Yo voy a adelantar para que ustedes puedan seguir y nos vemos aquí cuando estemos ya finalizando nuestro último pico. Bien recuerden tiene cuatro picos. no importa si se dobla ella se va a doblar como quiera tiene cuatro picos en nuestra línea de nueve vamos a adelantar para que el video no sea tan extenso bien, chicas miren estamos finalizando lo que es lo pico de tres como le hablé anteriormente bien dejando una de por medio entramos a la siguiente de esta forma así tomamos nuevamente tres sillas llevamos nuestro hilo hacia atrás levantamos la mozzicia correspondiente y alamos nuestro hilo bien acomodamos para que se nos haga el piquito otra vez lo vamos a hacer y nos vamos a pasar por la dorada que está aquí abajo A hacerlo bien para que ustedes lo puedan ver pasamos y nos vamos a quedar en la dorada esta mira aquí donde está, sale la aguja bien vamos a dar nuestro hilo así de esa forma bien ahora miren le vamos a dar un poquito de vuelta para ponerlo bien ahora lo que vamos a hacer es Recuerden que estas mozasillas son pequeñitas. Vamos a pasarlo por esta mozasilla. Esa, la primera del pico. Miren ahí dónde está. Vamos a pasar por esta mozasilla que está ahí. Esa. Otra vez. Estoy dándole vuelta porque a mí se me hace más fácil trabajarlo así y vamos a pasarnos y nos vamos a quedar aquí en esa en esta la venda que está dentro del pico ahí ven dónde sale mi hilo ahora yo voy a tomar voy a seguir la secuencia de tres mozasillas voy a tomar tres mozasillas de la número 11 seguimos trabajando con la musasilla 11 ven aquí donde está tres y voy a pasarme miren de miramos así ya donde está y el hilo también voy a pasarme de este lado así y voy a entrar al pico vamos a hacerlo miren ven voy a poner mi hilo hacia esta forma hacia esta parte porque se me hace más cómodo pasarlo así ven haciendo esto aquí le estamos dando forma a los pétalos miren tres mozas y vamos a trabajar de tres mozas sillas por cada pico bien tres mozas acomoden sus picos 3. ¿Ven? ¿Ven cómo va tomando forma? Entonces, otra vez aquí. 3. ¿Ven? Ahora, seguimos. Tomamos tres mozasillas. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos al principio aquí vamos a salir en esa moza silla que está ahí de, en el centro, en esa en esa tenemos que entrarnos en esa moza silla ¿la ven? ¿la pueden ver? miren ahí tenemos que entrarnos en esta moza silla que está aquí, mientras en la otra miren, tenemos que entrarnos en esta moza silla que está aquí pasar por esta mira, vamos a hacerlo así entramos en esta cerramos, ¿verdad? mira dónde sale el hilo mira dónde sale mi hilo así, vamos a hacerlo así pasamos en la otra tomamos la, la dorada Así, miren cómo va, miren cómo queda. Vamos a despegar un poquito para que ustedes puedan ver cómo queda. Y este paso lo vamos a repetir nuevamente, otra vez. Entramos en esta silla que está aquí, en esa. pueden ver, así nos colocamos en el centro, otra vez de la que tiene el pico donde empieza el pico de 3 ahí así y volvemos otra vez a tomar Llevo, miren tomo otra vez tres sillas de la número 11 llevo mi hilo hacia atrás y paso por el primer pijo tomo tres mozasilla nuevamente y voy colocando tres mozasilla por cada por cada pico bueno chicas yo voy a adelantar porque este es un video que se repite, este es una, un paso que se repite desde nuestro inicio hasta que finalicemos nuestra pequeña, nuestra mini flor a recifre. entonces por favor si no lo entiendes repite el video, vuelve y lo repite hasta que lo pueda entender miren aquí vamos a hacer lo mismo y voy a adelantarlo porque si no el vídeo va a ser muy muy extenso ven como ya estamos formando nuestro dos pétalos y queda esta belleza queda así de esta forma Ven, este está secando y miren también lo bello que queda es una mini flor que podemos ponerle no una bola no podemos hacer miles de cosas con ello bueno vamos a adelantar yo voy a adelantar para que el vídeo no sea muy extenso verdad entonces vamos a adelantar y chicas y chicos miren ya hemos prácticamente completado casi todos los pétalos aquí nos queda solamente un solo por cerrar para dirigirnos hacia la otra perdón, hacia el otro extremo entonces miren aquí donde está ya todos los pétalos están casi todo cerrado seguimos con la misma secuencia de tres mozas sillas llevo mi hilo hacia atrás para que se me haga más fácil recuerden entramos en la, en la del medio y esa que está aquí y vamos a bajar hacia la moza bien, listo bueno, están concluidos todos los pétalos de la línea de mozasilla número 9. Ahora, ya que mi hilo está aquí, mire dónde sale mi hilo, ¿bien? yo voy a bajar, voy a entrar hacia la dorada. entro hacia la dorada voy a recorrer las musas sillas estas tres musas sillas que están aquí y me voy a quedar miren, justamente Miren, vamos a recorrer las dorada y nos vamos a quedar justamente aquí en esa dorada la pueden ver miren la dorada que está en la parte de abajo prácticamente Ven. ¿Ven? Okay. ven si se dan cuenta hay una dorada que está arriba que viene siendo esta y esta que está aquí abajo ven, ahora vamos a hacer líneas de 7 mozasillas. vamos a tomar 7 mozasillas, y a esta no le vamos a poner el dorado en su en el medio o sea, vamos a tomar siete sillas de un solo color bien. bien y lo vamos a pasar de dorada a dorada miren aquí donde está, vamos a pasarlo aquí a esta que está aquí y vamos a hacer esto Pueden ver otra vez tomando siete mozas llevo mi hilo hacia atrás y me paso en esa dorada. Y esto lo vamos a hacer cinco veces: una y dos. bien seguimos seguimos la línea ven aquí donde está entramos en la dorada miren tenemos una dos tres cuatro y la última que vamos a poner va a ser cinco Bien, entonces mirar aquí donde está y vamos a entrar justamente en la dorada y nos vamos a parar en la primera azul que pusimos del número 7. Bien, aquí vamos a hacer la misma secuencia, vamos a poner... tres mocecillas así, de la número 11, dejando una por cada espacio de esta forma y vamos a hacer lo mismo, bien, miren, y vamos a hacer picos, tomamos tres nuevamente, y vamos a hacer picos, dejando una donde ¿de sale mi hilo. Bien. Sí. Miren. En total, aquí vamos a poner tres picos vamos a hacer solamente tres picos ¿Ven ahí donde están lo pueden ver tenemos 1 2 y 3 otra vez seguimos la secuencia pasamos por la dorada que está debajo y subimos vamos a tratar de subir a la primera azul que pusimos anteriormente ¿Ven? Bien, y seguimos. Esto lo vamos a hacer, todos esos picos lo vamos a hacer. En todas las líneas que hemos puesto. De siete mozasillas, vamos a hacerlo todo por completo hasta llegar aquí. Yo voy a adelantar el video, porque todos esos pasos se repiten. Llevamos nuestro hilo hacia atrás. Entramos en nuestras tres mozasillas, apretamos, ven, de esta forma, ven, ahora me, me toca hacer toda eso. chicas miren estamos terminando vamos a ampliarla un poquito más para que puedan ver lo hermoso de este color de esta mozasilla un color agua agua como se dice eh, y los pétalos quedan hermosos verdad que sí miren estamos concluyendo ya terminando los pétalos de la línea de mozasilla número 7 y vamos a concluir con una Mozasilla con tres mozasillas, bien, pasamos y nos vamos a detener en esa mozasilla en la dorada, bien, así. Y lo que yo voy a hacer es antes de subir a completar hacer mis pétalos, voy, voy a dirigir hacia el centro. O sea, las mozasillas. Me voy a dirigir hacia el centro, aquí. Donde están las mozasillas de color dorado, en su centro. Para trabajar el centro con la perla número 4. Porque si lo hacemos ahorita, se nos va a ser muy difícil. Bien. Así. Bien. voy a tomar mi perla mi perlita número 4 mira estoy enganchada en una mozacilla de la número 11 voy a girar mi aret mi pieza un poquito y voy a buscar justamente la que está en el medio en su centro la que me queda de frente y voy a hacer esto así que la perla quede así entro de nuevo en la perla, jalamos, buscamos, entramos de nuevo en la perla, ¿ven? de esta forma, miren su, miren mi hilo donde está y voy a buscar la perla nuevamente, la silla nuevamente y paso por la silla. Así, de esta forma, ¿verdad? Ahora voy a entrar hacia la moza, así, hacia la perla, otra vez, y voy a tomar siete mozasilla de la de color dorado. Que tengo cinco, seis y siete, así. Bien. Y voy a entrar del lado contrario, o sea, a rodear la perla de esta forma. Así. Bien. Voy a entrar hacia las sillas que puse anteriormente de esta forma. Así. así, y vamos a terminar de completarla con cinco mozasilla miren vamos a tratar de completarla con cuatro mozasilla así de esta forma Ven. esto lo repasamos otra vez los repasamos bien, ya que está repasada vamos a bajar miren esta es la silla vamos a bajar a esta mozasilla del centro y vamos a caminar así de esta forma, miren vamos a caminar hacia los picos perdón que no estaban viendo miren, bajamos y nos enganchamos en una de esas mozacillas doradas que están en el centro, lo pueden ver Ahora vamos a caminar hacia los picos, hacia los picos que están aquí para terminar de completar los pétalos. Bien, entonces miren, estoy aquí abajo en la mozacilla dorada, miren aquí donde sale mi hilo, voy a caminar, miren, voy a, a subir hacia los picos, ¿ven? Y vamos a subir hacia los pico, y nos vamos a detener justamente en el centro. Recuerden que estos picos, esta, este paso es el paso, este paso que hicimos aquí lo vamos a hacer aquí también nuevamente. Y vamos a hacer lo mismo tomando tres mostacillas de la número 11 pasando por el pico. Tomo tremosa silla otra vez y busco mis, mis picos. Y miren cómo se va viendo. Aquí termino otra vez como empecé buscando su centro, la mosacilla que estaba en el centro, así de esta forma entro hacia la dorada el hilo se puede enredar, si, ¿sí? de cuando en vez casi siempre en, este, en esta técnica se enreda mucho el hilo, así que tengan un poco de cuidado, otra vez subimos pueden ver y esto vamos a continuar entonces voy a adelantar porque este paso yo me imagino ya que ustedes se lo saben si ustedes gustan si gustan pueden pueden hacer la flor un poquito pueden hacer la flor con otro poquito más de pétalo si quieren si quieren ponerle otra ronda de pétalos se lo pueden poner del número 5 pero a mí me, me encantó así me encantó así, de esta forma, que tiene, solamente tiene dos líneas y se ve muy hermosa bueno seguimos Seguimos. Como les dije, puede ser que se enrede un poquito, traten de que no se le enrede. Mira a mí aquí se me enrede un poquito, pero ella sale ahora. Bien, chicas, mientras yo desenredo mi hilo, que está enredado ahí, eh, vamos a seguir adelantando y siguiendo haciendo los pétalos, terminando de concluir con los pétalos. Bien, entonces nos vemos aquí ya cuando terminemos de hacer el último pétalo. Bien, chicas y chicos, miren, hemos adelantado bastante, ya estamos en el último paso de los pétalos que están en la parte interna de nuestra flor y vamos a concluir con tres mozasillas y con tres mozasillas en la parte de la mozasilla de adentro en esta bien y aquí concluimos nuestra hermosa flor nuestra mini flor Vamos a pasarnos por las mostacillas del centro. Recuerden que si ustedes gustan, aquí pueden ponerle más pétalos, simplemente sigan la línea, pero aquí lo vamos a dejar hasta aquí. En esta ocasión, yo quise ponerle, vamos a ver. Yo quise agregarle esta bola. Miren, yo quise agregarle esa bola. Eso es, ya es opcional si ustedes quieren agregarla. Simplemente me coloqué aquí debajo en una musacilla, puse cuatro y le puse una bola con el mismo hilo. O sea, aquí está mi hilo. Lo que hice fue que lo llevé hacia la parte de atrás. Así, de esta forma. De esta forma. Recorrí las sillas y me paré justamente aquí donde va a salir la silla donde va a salir la aguja, perdón, en la silla dorada. Me quedo ahí y de ahí engancho lo que viene siendo la bola. Bien, yo espero que todo la, todas la hayan, todo lo hayan entendido entonces aquí yo lo que voy a hacer es un pequeño remate porque a esa simplemente lo que le vamos a colocar es un topo así de esta forma voy a cortar porque a esta le vamos simplemente a poner el topo ahora mi pedacito de fieltro que está aquí yo lo voy a cortar de manera circular así de esta forma ¿Ven? de esta forma así y con mi pegamento y mil voy a poner un buen poco así ¿Ven? lo voy a poner voy a poner el fieltro voy a tomar mi topo voy a colocar la cantidad y voy a dejar que eso seque lo vamos a dejar ahí vamos a esperar que seque a eso se le va a dar tres o cuatro horas esperando que seque vamos y, y ese será el resultado miren aquí donde está miren pueden ver es y este es el resultado de estos hermosos aretes miren, ustedes pueden hacer la combi la combinación que gusten miren ahí o estas o esas pequeñitas así, verdad que son lindos, bueno chicas y chicos no olviden de suscribirse a nuestro canal, regalarnos un like y activar la campanita de notificación para que youtube le notifique cuando hagamos vídeos nuevos, recuerden que nos pueden seguir en todas las redes como el Rincón de Rosy, gracias a todas las nuevas suscriptoras, a las chicas de la comunidad y todo el que se ha suscrito a nuestro canal, gracias por tanto apoyo y contamos con sus likes y que también compartan nuestro video con las personas que ustedes más les gusten yo espero que este video les pueda servir que le uh, que le ayude a hacer esa mini flor de verdad son muy bonitas yo espero que la pongan en práctica y nos vemos pronto adiós